<risa> Nos inventamos, lo deriva Y luego llega nuestro presidente a decir que eso no es solución Y queda como el salvador Callejeta Pusimos presidente, ahora vamos a poner alcalde <risa> Callejeta Hombre que nos pillan, la estrategia de Noam Chomsky crea problemas y finge que proporciona soluciones. Lo siento, presidente. Lo que vamos a hacer es que usted, carajito, se va a conocer el mundo, a visitar al Papa, a, a comprar naranjas a Dubái. Y yo, mientras tanto, legislo con la distracción, para que la gente no se preocupe de lo importante. ¿Entendiste, Moraguillo? Sí, mi presidente. Seré su embajador y seguiré junto a Pachito con... Nuestro plan de choque, distrayendo con la guerra. Presidente, y si el que la hace la paga, ¿usted cómo va a ser? Calle, calle, jeta, o le doy en la cara, marica. ¿Qué?